Vamos a ingresar en un momento para nosotros muy especial porque vamos a hablar de un tema que es... Eh... Eh, muy caro al anhelo de las personas, especialmente las personas que alguna vez en su vida ¿sí? han tenido un vínculo con alguien que tenga cáncer, ¿sí? eh, sea que lo está padeciendo esa persona en primera persona, ¿sí? que lo ha padecido un familiar, un allegado, un cercano, un amigo, un ser querido, ¿verdad? o de pronto por referencia, ¿no? quizás algún amigo, un vecino, un ex compañero de trabajo, etc. ¿Cuánta gente sufre con el tema del cáncer? Y bueno, pues los que vivimos aquí en el Departamento de La Paz eh, hemos tenido la la suerte ya hace un par de meses de contar con un centro que permite, por ejemplo, entre otras cosas, precisamente hacerle frente a esta perversa enfermedad que es el cáncer. Eh, Santa Cruz eh, ha tenido el mismo privilegio y el mismo placer hace poquito, justamente en ocasión de su efeméride departamental, de tener exactamente esas mismas instalaciones y exactamente esas mismas posibilidades para enfrentar al cáncer. Esas son muy buenas noticias y justamente para hablar de ellas queríamos hoy eh, pues invitar y ha aceptado gentilmente nuestra invitación, Hortensia Gil. Jiménez, que es la directora de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, la AVEN. Hortensia, qué gusto tenerte. Igualmente, está contigo, y, gringo, aquí para compartir. Para nosotros es una alegría, además, una noticia que, ya lo digo, es, es tan importante, tan significativa. Solo una persona que eh, ha padecido o ha estado cerca de alguien que ha padecido cáncer entiende la dimensión de este, de este tema, ¿no es cierto? Entonces, quizás, eh, no sé, una primera reflexión respecto a, a lo que ha significado para Bolivia, eh, no solo ponerse a la par de las ofertas que se hacen en otros países vecinos, por no ir a Europa o a Estados Unidos, eh, pero además con incluso algunos equipos de más avanzada tecnología que muchos vecinos. ¿no? Y quizás un poquito refrescar eso, ¿no es cierto?, el contexto antes de la implementación de estos dos centros ahora en Bolivia. Bueno, sí, este, bueno, este proyecto nació más o menos en el 2017, ¿no? justamente por las necesidades, los requerimientos que había de la población respecto a dar una solución más integral al tema de cáncer. Y bueno, se, se decidió que a través de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear se implementara un Pongámoslo así, un centro tecnológico ¿no? que tenga equipamiento de alta gama ¿no? que para combatir la lucha contra el cáncer no uh -huh. la verdad estamos hablando de eh, tecnología nuclear aplicada a la salud no aceleradores lineales tomógrafo por emisión de positrones tomógrafo por emisión de, de fotón simple o, o lo que es braquiterapia pero con la, la mejor gama no la última generación que como tú bien dices realmente está eh, está a muy buen nivel respecto al, a, a nuestra región y muy comparable con lo que hay en países de, de, de Europa, por decirte algo. ¿no? Okay. Y realmente creo que la reflexión más importante que se da es que eh, con este tipo de tecnología sumado al, al, al, a la política que tiene el gobierno respecto a la, al sistema único de salud, es que los bolivianos tienen el acceso... ¿no? a este tipo de tecnología de manera gratuita, todos los bolivianos, de cualquier lugar del territorio nacional. ¿no? Esa es, eso es, eso es la mejor noticia, obviamente. Eh, an anteriormente, antes de que funcionen estos centros que son ahora del Estado, no sé, dispuestos por el Estado y dentro del, del Sistema Único de Salud, eh, pregunta, eh, ¿qué opción tenía la persona en, en caso de tener necesidad de recurrir a este tipo de análisis, etcétera? ¿Era o privado o el exterior? No, privado digo, un centro privado acá en Bolivia, que tampoco hay muchos, ¿verdad? Uh -huh. Muchas uh -huh. opciones, no sé si había solo una en La Paz o uno, un centro en La Paz y obviamente la posibilidad de tener que ir al exterior, con todo lo que significa eso, ¿no? Claro que sí, miren, eh, y eso se lo ha planteado, la, el tema de cáncer está considerado por el, el sector de salud como una enfermedad catastrófica, porque realmente empobrece a las familias para poder tener recursos, tienen que vender muchas cosas para poder realizarse todo este tipo de tratamientos o de estudios. ¿no? Y es así de que antes de, de estos centros, Realmente, lo poco que había en la infraestructura hospitalaria respecto a aceleradores y todo, que realmente eran contados en el país, son contados en el país, eh, habían un montón de filas, un montón de, de, de complicaciones en el término de acceso a esto, y por supuesto, privados con un costo realmente inaccesible. ¿no? Y lo, los que tenían mayor suerte podían salirse al exterior. Hoy por hoy yo creo que va a pasar al revés, yo creo que van a empezar a, a llegar del exterior con el tipo de tecnología que nosotros tenemos. Y la verdad es que por ejemplo ahora que teníamos dos aceleradores lineales acá en la ciudad del Alto cuando hicimos la inauguración ya desde marzo, hoy tenemos dos aceleradores más en lo que es Santa Cruz. Son cuatro aceleradores, esperamos dos más en, en, en La Paz y realmente incorporar seis aceleradores bueno, realmente alivia mucho las necesidades de la población y también al, al sector de salud ya nos repartimos, digamos, las necesidades de atención. no Seguro que sí. Eh, vamos a refrescar un poquito y seguramente te vas a volver a emocionar porque presumo yo que la, la máxima autoridad de la energía nuclear en Bolivia cuando, cuando se inaugura un centro de estas características es pues como, como tener una, una guagua, ¿no? O sea, como como realizarte, ¿no? como decir hasta he cumplido otro de mis anhelos eh, vamos a ver imágenes por favor de, de Santa Cruz eh, este centro que se ha inaugurado justamente en ocasión del 24 de septiembre eh, impresionante, nos hemos quedado igual impresionados sí. ¿no? Eh, evidentemente ya teníamos el antecedente de La Paz, vimos esa infraestructura maravillosa, sus equipos extraordinarios en La Paz, pero claro, una vez más esta vez en Santa Cruz y en ese lugar ¿no? tan emblemático en la Pampa de la Isla ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿qué sensaciones has tenido ese día? Cuéntanos un poquito ya más allá de la funcionaria, de la jefa eh, ¿Cómo te has sentido como, no, como persona, como ser humano? ¿Qué has visto allá? ¿Qué has recogido en esos, en esos momentos en los que se abría? Justamente ahí tenemos una vista aérea de, de la magnitud, ¿verdad? De, de este centro allá en Santa Cruz Bueno, realmente no, es pues emocionante Estábamos con un equipo de, de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear Que se trasladó Creo que uno de los temas, primero que rescato Es que son jóvenes científicos Pero que sí han tenido que barrer la calle A ordenar las cosas la han metido nomás, sin problemas, gente muy humilde. Creo que eso es importante, rescatar dentro del equipo técnico de la VEN Y por supuesto, empezar a ver toda, eh, todo ya instalado, todo funcionando, ¿no? los chicos ya manejando, arreglando las cosas, realmente es pues, eh, emocionante. ¿no? Y la gente, la verdad es que ha sido una, eh, una, eh, un acto muy, muy sencillo, pero muy emotivo. ¿no? Eh, y bueno, todo el mundo cantó y bueno, después todo el, el, el ¿cómo se llama? Toda la, la trayectoria que hicimos en los diferentes, eh, las diferentes áreas. Bueno, estuvimos acompañados de una delegación grande de, de, de la Argentina. Estuvo el ministro Daniel Filmus, de Ciencia y Tecnología de la Argentina, junto con eh, la presidenta de la Comisión de Energía Atómica, ¿no? Y bueno, gerentes de, de INVAP, el embajador de, de Argentina en Bolivia también y realmente ha sido un, una satisfacción muy grande, creo que para ellos, para nosotros, y, y bueno, ahí estamos viendo todo el equipamiento, que parece que fuera sencillo, y por detrás hay un montón de cosas que se hacen en muchos meses, y también rescatar, y es el momento de hacerlo, es que por detrás de lo que uno ve ya hecho, armado y todo, hay un montón de instituciones del Estado que han, que han hecho posible esto desde Aduana, desde AGMED, desde la ITN, que es nuestra entidad reguladora, eh, bueno, Ministerio de, de Economía, eh, UDAP en su momento, o sea, hay tanto que hay detrás ¿no? para que esto se, se, dé, se dé lugar. Ahí estamos con, con Adriana Serquis, que es la, la directora, eh, la directora, la presidenta de, de la CONEA que es la Comisión de, de Energía, energía atómica, atómica, es como de la, la, la Aven, en, par, digamos, en, ¿no? mi par en, en, Argentina. en Argentina, claro que ellos tienen 70 años de experiencia, nosotros estamos ahí por seis, pero bueno, pero ha sido muy, muy importante y muy emotivo, la verdad. De acuerdo, ¿qué tiene este centro? ¿Cuáles cuál es, cuál es son las novedades, diríamos, o, o la oferta que se hace a la, a la población cruceña y boliviana y del, del exterior? ¿Por qué no? Claro, miren, te, te está dividido en dos áreas importantes, una área de, de diagnóstico que se llama medicina nuclear, ahí es donde está el PET-CT, que es el más famoso y el más importante del, de los equipamientos, es el primero en Santa Cruz. Que es para detectar. Pero es para detectar, una uh -huh. detección temprana, tiene la capacidad, es un equipo híbrido, tiene una capacidad de solapar lo que es una imagen anatómica con una imagen funcional y realmente eso hace dar un salto muy importante en precisión para que el médico pueda realmente establecer el tipo de tratamiento que tiene que hacer. Por supuesto de que este tipo de, de, de equipo también nos va a servir eh, para hacer monitoreo. Por ejemplo, a la mitad de un tratamiento te vuelves a hacer un, un PET, y el médico sabe si realmente tiene que ser un ajuste al tratamiento o está funcionando bien. Y un tema importante en, en los, que los pacientes con cáncer es el monitoreo posterior, ¿no? de que no es tres días después, sino es un tiempo largo de meses y se hacen revisar a través del PET, ¿no? si es que no ha evolucionado, si sigue todo tranquilo, cada tres meses, cada seis meses, cada año. Este es el primer equipo que tenemos eh, aquí en Santa Cruz el, eh, y, y bueno, creemos que es fundamental. Por supuesto, tenemos un segundo equipo en la parte de medicina nuclear, ya más convencional, un SPECT-CT, que es eh, otro equipo híbrido, es el segundo que existe en el país, ¿Y realmente ¿para qué sirve? ¿Para es que... igual, es, ah, es, es, es un función. diagnóstico por imágenes pero que nos puede servir igual para otro tipo de patologías y utiliza otro tipo de radiofármaco. En el caso del, del PET, el más usado es el FDG con flúor 18, en el caso del SPECT utiliza tegnesio 99, ¿no? Uh -huh. Ahí es donde digamos, aparece el tema, el tema nuclear. De acuerdo. Este es, el, este es una primera eh, área, ¿no? Que es diagnóstico. Que es diagnóstico, o medicina nuclear, como se lo llama. Una segunda área es el área de, de lo que es tratamiento y ahí lo podemos dividir en lo que es Radioterapia externa o teleterapia, que es donde están los dos aceleradores lineales. ¿no? Son dos aceleradores pensado en que darle la continuidad a lo que es el tratamiento. Si uno entra en, en mantenimiento, no se descontinúa el, el tratamiento a los pacientes. Y además que trabajando los dos juntos maximizamos eh, la atención de los pacientes. Una ¿no? pregunta, estamos compartiendo, les recuerdo, con la ingeniera Hortensia Jiménez, que es la eh, directora de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear. Eh, Pregunta, ¿qué es un acelerador lineal? Exactamente, así en términos sencillos, para que la gente termine de entenderlo. Porque de pronto se escucha así una palabra y uno <risa> se imagina así una, una cosa muy extraña. ¿Qué es? ¿Para qué sirve exactamente el acelerador lineal? Bueno, el acelerador lineal eh, lo, que, lo que emite, digamos, son fotones o electrones, ya. no, digamos, con un as, pongámoslo así. Entonces, no es invasivo, no hay que hacer cirugía ni nada. Es, son los físicos los que determinan según la profundidad, digamos, del, del, del, del, del tumor, tumor, no, eh, si va a utilizar electrones o fotones. O sea, primero, se identifica un tumor. Vamos a suponer una se identifica que un tiene un tumor tum en una parte X del cuerpo, ¿no es cierto? Sí. En, vamos a ver, en el brazo, digamos. Sí. Entonces, este aparato hace que... Esas ondas o esas haces, esas, esas ¿verdad?, sí. vayan directamente, directamente sobre el tumor. Directamente al tumor. Y, y lo bueno, digamos, es no, no es invasivo porque permite, de, permite proteger los órganos adyacentes. Eso es muy importante. Claro que sí. Yo recuerdo la mala prensa que tiene la bomba de cobalto, ¿no?, que dice que de pronto la bomba de cobalto te está atacando el tumor, digamos, vamos a suponer en el hígado, pero te está afectando, ¿no es cierto?, y te va a traer consecuencias negativas en el estómago, en el intestino, en los riñones, etc. ¿Es así o es mala prensa que tiene la bomba de cobalto? Yo creo que es mala prensa. ¿Saben lo que pasa? Sí. Es que nosotros tenemos, bueno, se la llama braquiterapia, ya. que es un flexitron que tiene cobalto 60. En el caso nuestro es de alta tasa de dosis. ¿Qué implica eso? De que tiene mucha más actividad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tema de la bomba de cobalto? Era de que, por ejemplo, que es muy utilizado para lo que es el cáncer de cuello uterino en las mujeres. Entonces, las mujeres tenían que estar inmovilizadas mucho tiempo, hasta 72 horas, en una sola posición, para que hiciera efecto, porque es casi como una eh, cirugía, se introduce ¿no? los peles de cobalto es invasivo. A, eh, Sí. a donde está el tumor. Entonces, 72 horas, por supuesto, una persona no puede estar pues, inmovilizada y esos movimientos que podría hacer era lo que dañaba. En el caso que del, del Flexitron que tenemos, que, que es, digamos, una bomba de cobalto, pero ya de, con una alta tasa de dosis, eso lo hacemos en 15, 10, 15 minutos. Nada más. Nada más. Entonces, es mucho más fuerte y además, eh, ahí justamente están ahí toda la cantidad de equipos que se utiliza para justamente el tema de, de la utilización de braquiterapia, ¿no? que tenemos eh, al mismo tiempo, se tiene una, un arco en C, ¿no? entonces el médico va a, estar, va a, estar, va a poder ver en tiempo real dónde, está colocando el, los ¿Dónde, peles, están, los... dónde están colocando Correcto. los peles. Entonces Correcto. eso realmente facilita, ¿no? para que sea más preciso, y como le digo, el hecho de que esté 15 minutos... Ya, pues, es un es un salto importante a la calidad de atención de absolutamente saldo, ¿no? volviendo al acelerador lineal entonces, se identifica el tumor, se, se va directamente a ese tumor sin afectar áreas, ¿no es cierto? ¿Cómo sigue ese tratamiento del acelerador lineal? Es muy interesante. Sí, bueno, lo primero que se hace antes de entrar al acelerador se va a un tomógrafo de planificación. ¿Ya? En ese tomógrafo de planificación se hace lo que hacen los físicos junto con los médicos, es el contorneo de donde está el, el, el tumor. ¿No? Y ahí se ve todo el tema, todo el tema de, los, de los órganos adyacentes y ahí es donde el físico médico, que es un físico eh, o un ingeniero que tiene un, una maestría en física médica, hace todo el cálculo de dosis ¿no? y el tipo de técnica que se va a requerir para poder eh, hacerle hacerle, digamos, eh, la radioterapia. ¿no? Uh -huh. Obviamente, a, hay radioterapias, puede, dependiendo de la patología, tienen, son varias sesiones, pueden ser eh, 10 sesiones, pueden ser eh, 20 sesiones. Hoy por hoy se está utilizando una técnica en que es un poco más fuerte la cantidad de haces, pero son menos sesiones. Bueno, se está trabajando, practicando y evolucionando, pero realmente la tecnología nuclear para el caso de cáncer ha sido la respuesta más efectiva que se está dando en el mundo ¿no? buenísimo Hemos hablado de, de Santa Cruz, donde se abrió oficialmente el lunes, ¿no? El viernes 23. El viernes, sí. pero ya empezaron a... El a, lunes res, ya está, el dices, lunes abierto. Y... Yo vi que hubo 18 sí. personas que llegaron, ¿no es cierto?, salió sí. en los medios, y 18 personas que iban a averiguar ya inquietas, obviamente, para, para ir adelante. Seguramente mucha gente que eh, hasta, hasta antes de la inauguración del Centro en de La Paz o, o iban a un privado o iban al exterior, ahora empezaron a venir hacia La Paz, hacia el alto, ¿no es cierto?, donde está el centro, pero eh, venían de Santa Cruz, Ah, por ejemplo, ¿no es cierto? O de otras regiones más cercanas a Santa Cruz que posiblemente ahora utilicen la opción Santa Cruz. Eh, ¿La oferta es la misma, La Paz y Santa Cruz? Eh, es los todo servicios lo mismo, son sí. exactamente iguales. Sí, claro que sí, son lo mismo. El equipo técnico, el equipo de especialista, igual es el mismo. No, no es el mismo, ¿no? Claro, Pero son las mismas claro. especialidades. Y entonces, es, bueno, es como un gemelo de, de, del alto, ¿no? De en bueno. Santa Cruz tiene los mismos servicios, la misma forma de atención. Eh, igual para el SUS, para las cajas que tengan eh, un convenio con la BEN y, bueno, los privados que quieran hacerse atender. Todos pueden, pueden a, ir. acceder, exactamente. Sí. Esta obra en Santa Cruz ha demandado 50 millones de dólares de, de inversión, que además son recursos de, del propio Estado. Así es, no, así es. No se ha recurrido a un crédito, no se ha endeudado al país. Estos han sido recursos propios generados Obviamente a través de nuestro sistema o nuestro, nuestra economía, diríamos, no las particularidades que tiene nuestra economía. Eh, 50 millones de dólares, esa ha sido la inversión. Así es, es importante decirlo. Esto no se habría hecho si no hubiesen sido las políticas eh, económicas que se ha dado durante todos estos años que ha permitido contar con recursos que hoy por hoy sirven, por ejemplo en este caso, para el área de salud no y para la, la atención de primera a la población boliviana. ¿no? Seguro que sí. Eh, Hortensia, eh, te vas a hacer una pausa, no sé si tienes unos minutitos más. Claro. Eh, vamos a pedirte, por favor, que nos aceptes la tregua primero. Y eh, segundo, tenemos pendiente hablar un poco, un balance de La Paz. sí ¿Cuántos ya. meses ya de La Paz ya perdí? Ya. La... Seis meses ya seis meses sí, sí, Seis sí. meses, ha pasado rápido el tiempo. Pasó rápido. Eh, no, nos vas a contar un poquito cómo han sido estos seis primeros meses, qué es lo que se ha visto, cómo, cómo se ha avanzado. Y eh, en segunda instancia tenemos también pendiente el tercer proyecto de estas características que va a ser este sí en la ciudad de La Paz, en la zona sur, concretamente en Achumani. En Achumani, ¿Sí? así es. Un poquito una evaluación de lo que han sido estos primeros seis meses del trabajo del centro en El Alto, aquí en el departamento de La Paz. Eh, ¿Qué se puede contar al respecto, Hortensia? Bueno, las estadísticas que estamos manejando es que hemos tenido 5.400 atenciones ya, de las cuales... Eh, el 60% ha sido para lo que es radioterapia externa, es decir, la utilización de, de, de los aceleradores lineales. Eh, cosas importantes que creo que, que nos ayudan a reflexionar y empezar a buscar medidas y trabajar en eso es que el 70% de las personas que hemos eh, atendido han sido mujeres, ¿no? Y el 24% del tipo de cáncer atendido ha sido cáncer de cuello uterino, 19% cáncer de mama. 7% cáncer de próstata, ¿no? Por ahí van las, las cifras más grandes de, de, de, de tipo de cáncer, ¿no? Entonces. Eh... Por supuesto, esto nos hace reflexionar y, y, otro, y otra estadística importante es de que más del 70% de, de los casos atendidos son con estadios de 3 y 4, es decir, con cáncer ya avanzado. ¿no? Entonces, eso hace reflexionar también el hecho de las necesidades que tenemos de trabajar en lo que es la prevención ¿no? y la cultura de ir a hacerse, hacerse ver al médico antes de que llegue en una etapa avanzada donde eh, se dificulta un poco más el tratamiento, ¿no? Y se encarece, obviamente. Y por supuesto se encarece. Y claro se hace sí. más traumático, ¿no? Todo lo que significa. Recuerdo el discurso que daba el presidente Luis Arce a tiempo de inaugurar el centro. Él hablaba en primera persona y decía yo soy una víctima del una persona que es sobreviviente del cáncer, etc. Y él ahí hace énfasis en eso que justamente tocabas de mencionar. La, la importancia de eh, lo temprano que se haga la detección, lo precoz que sea la detección, la detección, perdón, sí. la detección de la enfermedad. Eh, ese es un elemento importante. Tú decías que... Eh, 70% de los casos ya llegaban en estadios 3 o 4. Sí. 70%. 70%. Realmente es, es, es complejo porque muchas veces ahí ya se hacen, los tratamientos que se tienen ya son paliativos, ¿no? no ya no son curativos, ¿no? Y bueno, es, es complicado, es, es, es triste, es doloroso, ¿no? Para todos eh, estar en eso y bueno probar, darles mejores condiciones de vida, porque lo que uno prueba con, con toda esta tecnología, además de curar, es darle una esperanza de vida, una calidad de atención y mejores condiciones, ¿no? Seguro. Eh, tú hiciste una estadística donde señalabas que el 70% de las personas que se han acercado al centro para, para atención, el 70% son mujeres. Sí. ¿sí? sí. Eh, has dicho que el 24% de los casos son básicamente cáncer de cuello uterino. Sí. ¿sí? Sí. Eh, dos, dijiste, eh, aproximadamente 19% es cáncer de mama sí. ¿sí? y 7% es cáncer de próstata ¿no? sí. en este caso ya los varones eh, edades más o menos eh, generalmente gente joven, gente mayor ¿qué es lo que han visto? en el El mayor procesos? rango de, de, de edad sí. está entre los 50 50 a 69 años es el rango más eh, donde amplio más, donde, donde más pacientes vienen se ¿Sí? el segundo es a partir de 70 y el resto es ya desde 49 hacia abajo ¿no? Pero bueno, las estadísticas a nivel mundial dicen de que más bien se está ampliando mucho más la parte joven. ¿no? ¿No? Seguramente, qué sé yo, por todas eh, nuestras rutinas de, alimentación, de la alimentación, el tema medioambiental. El estrés. De, en el el estrés vivimos. también es, es fundamental para el tema de, de, de, de la baja de defensa en el organismo. Y, y bueno, entonces hay que empezar a trabajar, hay muchas líneas de trabajo, la verdad, que, que hay que hacer respecto a la lucha contra el cáncer, lo que es prevención, qué sé yo. En el caso de la ben estamos pensando, hoy por hoy hemos pasado de, de ser una entidad que hemos, esta, hemos estado ejecutando obras a empezar a operarlas, ¿no? estamos en una etapa de transición. Eh, ...importante para nosotros, crítica además... ...pero esperamos que una vez que ya nos consolidemos... ...queremos trabajar en, en un programa específico... ...de lo que es, eh, por ejemplo, cáncer de cuello uterino... ¿no? ...creemos que podemos aportar con mayor énfasis... ...y ser una referencia, digamos, a nivel nacional... ...eso es, digamos, unos planes futuros que Correcto. tenemos todavía. ¿no? Correcto, recordando además, ¿no es cierto?, que independientemente... ...o al margen de los tratamientos que se brindan en el centro... Eh, ...la mayor cantidad de mujeres que mueren por causas, diríamos, prevenibles, en este caso un cáncer, eh, justamente cervix uterino. ¿no? Es la, la, más, eh, la enfermedad más presente, ¿no? en términos Así de estadística, es. de casos eh, con desenlace fatal, es decir, con muerte de, de mujeres. Eh, bueno, has hablado de inversiones, has hablado de recursos, has hablado de equipos, hemos hablado de todo, pero hemos hablado de la gente, del equipo humano, que es el que pone a marchar estos dos centros, uno en el Alto, el otro en Santa Cruz. Eh, recuerdo que cuando hablábamos hace unos meses, justamente en las vísperas de la inauguración, del centro del Alto, una de las más grandes inquietudes, incluso yo diría hasta ciertos cuestionamientos que había de alguna gente no, no muy bien informada, decían, qué lindos los equipos, pero ¿y ¿quién los va a operar si aquí claro. nadie sabe operar estos aparatos? Recordará seguramente sí, sí. Como, como nadie esa, ese tipo de cuestionamientos o e interrogantes que se abrían al respecto. ¿Cómo ha ido todo eso? En el caso de La Paz, en estos seis meses, ya los equipos están completos, obviamente, a estas alturas, ya en el arranque ya, ya había equipo completo, ¿no es cierto? Equipo humano, equipo estamos humano. hablando, ¿no? Gente, técnicos, físicos médicos, etcétera. Eh, cuéntale un poco a la gente, ¿quiénes son los que hacen posible que este centro funcione? Bueno, parte de, del proyecto que se ha planteado en la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, no solo ha sido la parte de construcción física, la parte de, de equipamiento, sino también un componente de formación de recursos humanos. ¿no? Hemos tenido una etapa corta donde hemos buscado digamos, dentro de lo que existía en el país, fuera del país que sean bolivianos, eh, especialistas ya formados para que vayan a hacer su práctica médica, y ese ha sido el primer grupo que ha llegado ¿no? y que ha estado en el alto. Bueno, de a poco es un poco más complejo el tema académico, ¿no? Estamos eh, eh, todavía hay como 10 o 12 estudiantes terminando lo que es la tecnicatura para que sean técnicos en radioterapia y técnicos en medicina nuclear. Esperemos, ¿En el exterior? En el exterior, en Argentina, en la Universidad de San Martín. Esperamos que lleguen ya el próximo año. Han llegado hace, no sé, unas tres semanas atrás ya cuatro médicos nucleares formados que se fueron a principios del 2019. Eso nos alivia la parte de medicina nuclear también. ¿Dónde fueron formados ellos? Y ellos fueron formados en la Universidad de Buenos Aires. Bien. ¿no? Entonces, eh, y bueno estamos eh, Hay otro grupo que vino de, de, de, radio, de radioterapia, pero por supuesto el tema de radioterapia creo que es lo más sensible. Tenemos eh, una cantidad de más de siete personas que están ahorita en toda la etapa de poder hacer toda la documentación a la Universidad de Buenos Aires para iniciar eh, lo que es la, la formación, ¿no? la formación de la especialidad de, de radioterapeutas. Y bueno, estamos, tenemos un equipo, estamos... Eh, Vamos a poder, digamos, trabajar ¿no? de manera solvente. Está llegando un físico médico ya el próximo mes. no Y bueno, se están incorporando de a poco. no ¿No? Eh, los diferentes eh, becarios que tiene la VEN. ¿no? Por supuesto, no son, no son suficientes como quisiéramos, aunque creo que dentro del ámbito de salud tenemos aglomerado a la mayor cantidad de, de, de especialistas. ¿no? La son 40, 40 y 40, ¿no? 40 y 40. Es, 40 sí. en Santa Cruz, 40, 40 en La Paz. En, sí. Bueno, vamos a rebajar a un 37, 36, porque estamos, eh, algún, algún equipo de especialistas está yendo también a Santa Cruz para poder eh, apoyar el área de Santa Cruz. ¿no? Sin descuidar la paz. Sin descuidar la paz, por supuesto. Entonces, bueno, eh, estamos en eso y, y bueno, esperamos ya de que de a poco vayan volviendo. ¿no? Y bueno, trabajando igual con el Ministerio de Salud, porque hay requerimientos en los otros hospitales ¿no? de diferentes eh, especialistas y tenemos que ver la forma en que podamos ir eh, trabajando de manera conjunta. ¿no? Pero no, no, bueno, no. la verdad es que es un tema crítico, pero bueno, hay becas, son 120 becas que están en plena etapa de ejecución ¿no? para poder eh, solventar, eh, todo el trabajo técnico que se tiene que hacer con el equipamiento. ¿no? Correcto. Este es un proceso, obviamente, que tiene una lógica. Es decir, antes de la inauguración de estos centros, ¿qué sentido hubiera tenido que alguien se especialice en estas técnicas para quedarse a vivir en Bolivia? Ningún sentido, porque no había dónde ponerlas en práctica. Ahora, es. ¿no es cierto?, que se instala el centro, surge la necesidad de tener los profesionales y ahí es donde, obviamente, hay que correr un poquito. no Es, es justamente parte del tema. Pero diríamos, en términos generales, eh, con ese equipo y con el pendiente que tienes todavía de gente formándose, terminando sus papeles, etcétera. Estamos hablando de, de qué porcentaje del plantel del que tiene que tener el centro para funcionar al 100%. ¿Qué porcentaje de plantel hay en este momento? ¿Un 90%? Sí, o... ya tenemos un 90%. 90%? Sí, sí, tenemos. Es decir, tenemos el equipo completo para el tratamiento de, y la atención de pacientes, que por lo general son equipos multidisciplinarios. En el caso de medicina nuclear es un médico nuclear, es un médico imaginólogo, es un... Técnico, especialista en medicina nuclear y el físico médico, ¿no? Y también ingenieros ahí, ¿no? Para funcionar un equipo. Para, para, claro, para la atención de un paciente. A un paciente. Sí. Y en el caso de radioterapia, el físico, el técnico radiólogo, el radioterapeuta y los ingenieros. En el caso de braquiterapia, que es casi como una intervención quirúrgica, ahí se incorpora además del físico, los tecnólogos, eh, el radioterapeuta, también eh, lo que es un. Eh, anestesiólogo ¿no? y enfermeros no. Buenísimo, interesante ¿Ustedes tienen una capacidad de atender hasta ciento, 100, 20, 100, 120, 120, 120 pacientes por día sí. por día sumando todas las áreas ¿no? Ajá. Correcto. Sí. Eh, ¿Cómo tiene que hacer la gente? Eh, quizás refrescar un poquito el procedimiento aquí en El Alto, en Santa Cruz, quizás es recién están comenzando a, a familiarizarse con el centro, pero aquí en La Paz ya debe haber una, una práctica, digamos, ¿no? Estamos hablando de 5.400 atenciones que se han hecho en estos seis meses, ¿verdad? Sí. Es impresionante la cantidad de gente que ha ido. Eh, entonces, quizás refrescar un poco, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo hay que hacer? Eh, si uno de pronto tiene un dolor y dice, me voy directamente al centro ante esta molestia que parece que podría ser un cáncer. ¿Ese es el procedimiento? ¿Cuál sería? el, el, el bueno, Yo creo que hay tres tipos de pacientes. ¿no? Uh -huh. El paciente que está eh, inscrito en el Sistema Único de Salud ¿No? y eh, este paciente tiene que ser transferido desde un hospital de segundo o de tercer nivel. ¿no? El médico tratante hace una referencia, como lo llaman, donde establece, váyase al centro de medicina nuclear, hágase este estudio, este tratamiento o la atención integral y con ese papel y, y por supuesto, adjuntando todos sus laboratorios y estudios previos, el paciente va. ¿Esta, esta atención es gratuita? Y es gratuita, claro. Es del Sistema de Único de Salud. Correcto. Va, se hace atender en, en lo que requiere y, y, y, no, y no se paga. Correcto. ¿no? Es opción uno. Opción la uno. La sí. segunda es con alguna caja, algún seguro de corto plazo, si es afiliado. Caja de salud, caja de nacional petrolera, petrolera bancaria, etcétera. Claro, exactamente, que tenga una un convenio, un, un convenio con la AVEN. ¿no? Lo que hacen es en el hospital donde lo están lo están tratando, no también hacen una derivación. ¿no? Al centro de medicina nuclear, ya sea para un estudio PETO, ya sea para el tratamiento en radioterapia, braqui, quimio, porque también tenemos quimio, y bueno, con eso ya se eh, ya se va. ¿no? Igual lleva todos sus documentos y con eso entra para ya iniciar los procesos de atención. En ese caso, el seguro se hace cargo del El la, seguro se hace cargo del pago. Del pago. Del pago. Sí, o sea, la decir, persona no pagaría. Claro, la persona, en el caso del SUS, eh, el, el, el manejo económico es entre el Ministerio de Salud y la VEN. En el caso de las cajas, es entre la caja y la VEN. ¿no? Entonces... Quedó claro. ¿no? Y, ¿Y, y el tercero y y el tercero es el privado, ¿no? que quiere hacerse atender de manera privada, que no tiene ningún seguro. Tiene que ir con una orden de su médico. O va a la orden de su médico, o se hace tratar ahí con el oncólogo. Tenemos, eh, claro, on oncólogos clínicos que evalúa, ve los exámenes que hay que hacerse, y a partir de eso establece los requerimientos. Eso ¿no? sí ya tiene un costo. Eso ya es con costo. Correcto. Que es parecido o está lejos, digamos, de lo que habitualmente te cobraría un privado. Ni hablar de lo que significaría ir al exterior, está claro. Ya pasajes, hoteles, etcétera. Ir al exterior está descartado. Pero digo, eh, comparativamente con los servicios el privados, hay menor que el servicio privado. Es menor que el es servicio menos, privado. Es menos, sí. Perfecto. Así es, De bien. eso se trata. Muy bien, excelente. Eh, hablemos un cachito, un par de minutitos. El proyecto, proyecto que ya está prontito cerca de completarse, escuchaba una fecha posiblemente para el año que viene, ¿no es cierto? Uh -huh. No sé si el primer semestre, por ahí, sí, eh, que se estaría inaugurando este otro centro, que era el monumento a la Desidia, ¿no? Durante tantísimos <risas> años, era una infraestructura por la que tú pasabas, cuando ibas camino a Alto Achumani si no me falla la memoria. Sí, sí, a la meseta, ¿verdad? Sí. Y veías ahí un edificio que se deterioraba, se deterioraba, ah, había gente que vivía ahí, gente de pronto de la calle, etc. Y, y, y bueno, un buen día se decidió agarrar el toro por las astas y, y emprender este otro proyecto. Eh, ¿De qué se trata? ¿Qué va a haber ahí? ¿Cómo está más o menos el porcentaje de avance? Etcétera. Cuéntanos un poquito esto de Achumani. ¿sí? El de Achumani, sí, exactamente. Sí. Es decir, el, la red de centros que está a cargo, la ven, son tres centros igualitos, ¿no? Uno en El Alto, uno en Santa Cruz y el último que está en Achumani, ¿no? que ha sido el, el, el que más se ha retrasado, pongámosle así. Ha habido algunos, eh, hemos tenido que hacer pivotes, unas cosas así, ya saben cómo es La Paz. Pero hoy por hoy estamos ya en una etapa final, ya está la construcción, civil, los búnkers están listos, toda la parte de HVAC, que son todo el aire, a, aire acondicionado, todo está listo por dentro, ¿no? Lo único que estamos ya en etapa de importación de todos los equipos, ¿no? Una vez que se importan los equipos, eh, lo, que, lo que se hace es... Eh, eh, se empieza la etapa de comisionamiento, ¿no? Hay que mm, comisionar cada uno de los equipos, ponerlo en, en estado clínico, como se los llama, y a partir de eso empieza el funcionamiento. Creemos nosotros que para el primer trimestre del próximo año va a estar listo. Buenísimo. ¿no? Sí. Buenísimo. Ya Excelente. estaríamos con el tercer ¿Y, es, ¿Y son idénticos, idénticos los tres? Idénticos, idénticos. Tienen las mismas cosas. Lo importante es que vamos a tener seis aceleradores lineales, ¿no?, y, eh, de no tener ni uno. Sí, o de tener escasos, pongámoslo así, insuficientes. ¿no? Eh, vamos a tener seis aceleradores lineales, pero que están compatibilizados los seis. Es decir, de que un, eh, digamos, un paciente que está en el alto, resulta que, que le toca hacer su, su, le toca su, su tratamiento y está en Santa Cruz, puede irse allá... Vamos a tener en, en línea todo su, su historial y puede hacerse el tratamiento allá. Eso es importante porque, por ejemplo, cuando cambias de acelerador, digamos, si te vas de un privado a otro, tienen que volver a hacerte toda la planificación. Eso que hemos dicho, que, que se hace el contorneo y se ve todos los físicos, hacen toda la calibración de dosimetría, ya. lo vuelven a hacer y es casi un mes. ¿no? Entonces, en este caso, donde estén, van a haber seis aceleradores disponibles para los pacientes. Buenísimo. Buenísimo. Primer trimestre entonces del año Primer que viene, trimestre. ya Achumani también va a tener este centro. Qué, qué buena noticia. Eh, lo último, eh, recuerdo que en una de las anteriores entrevistas hablábamos de la posibilidad de producir fármacos contra, contra el cáncer, ¿no? Era parte de las, de las tareas, diríamos, que en principio se va a hacer en el alto, entiendo, ¿no? Eh, ¿Esto está avanzando? ¿Cómo está eso? Sí, sí, se puede? sí estamos hablando de, de lo que es el ciclotrón radiofarmacia preclínica, que es eh, un, uno de los componentes del Centro de Investigación Nuclear y bueno, que tiene, eh, que tiene lo, el objetivo de la producción de radiofármacos. En Bolivia no habían pet que habían en todos los países. ¿Por qué? Porque no había radiofármacos. ¿Qué es pet es el, es el tomógrafo por emisión right. de positrones, yeah. ese que hace la, la detección temprana del cáncer. Y entonces, como no había eso, la verdad es que eh, no había producción de, de radiofármacos. Hoy por hoy, que vamos a tener tres PETs, hay un cuarto acá en, en, en La Paz y hay mucho interés por parte inclusive de privados de incorporar esto, estamos ya en una etapa final, finalísima, pongámoslo así, no de lo que es el comisionamiento y puesta en marcha del ciclotrón. El ciclotrón es el que va a producir el, el radioisótopo para luego en la radiofarmacia hacer la síntesis y volverlo un radiofármaco inyectable para el, para los pacientes. ¿Esto que hasta ahora se importa? ¿O, que, o de el, dónde? En algunos casos se importa y en otros no había producción y no había equipos, ¿no? Eh, esa es eh, la, la, la realidad. no Entonces, estamos ya en la última etapa y pronto está, estaremos listos para iniciar su Hasta operación. Hasta fin de año, seguramente. Eh, sí, es una este, año, este año con seguridad. Este año con seguridad. Eh, nos consultan respecto al tema de los acuerdos con seguros. ¿Qué cajas ya han eh, firmado el convenio con, la, con, la, con el centro? A ver, eh, está la Caja Nacional de Salud, está Cordes, está la Caja Petrolera, el, está también la caja universitaria de La Paz y de Tarija, eh, Cosmil también estamos, y bueno, estamos por firmar con la caja bancaria, la caja de caminos, que estamos en etapa final de, de, de firma de convenios. O sea, diríamos que casi, casi todos los, los Que seguros, casi, casi todos, la gran están, mayoría. sí, están, están iniciando ya. Qué bien, Hortensia. Bueno, eh, realmente un placer, como siempre, escucharte, enterarnos de tan buenas noticias. Nos ha alegrado muchísimo lo de Santa Cruz. Nos alegra muchísimo lo de Achumani, lo de La Paz. Es una, también una gran noticia. Y bueno, pues esperemos que prontito nos reencontremos y podamos seguir hablando de este tema que tiene su lado espantoso, que es el cáncer, el dolor, el drama, todo aquello. Pero, por supuesto, esta opción. Mira, me, me siguen dando vueltas en la cabeza lo que nos dijo una vez uno de los técnicos que llegó de Argentina eh, él decía, la gente tiene derecho a curarse del cáncer, la gente no tiene por qué morirse por el cáncer, tiene derecho a curarse con el cáncer y estos equipos lo van a permitir. Pucha, me dejó así muy, muy conmovido, ¿no? Y esa es su es. Es ni más ni menos. Así es, y que los más humildes tengan acceso a semejante tecnología. Sin duda, sin duda. Gracias, Hortensia. Un placer a, como siempre. A sí. ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias. Hemos tenido el placer de compartir estos minutos de charla con la ingeniera Hortensia Jiménez. Ella es la directora de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear. Esta que está regentando por ahora estos dos centros nucleares que prontito, el próximo trimestre del año que viene, serán tres, sí, para beneficio y para dicha de toda la población boliviana.